El gobierno endurece el toque de queda y las medidas contra el COVID-19. El Gabinete de Salud aprieta las medidas para evitar propagación del nuevo coronavirus en República Dominicana. Desde hoy, 31 de diciembre, se elimina la gracia de dos horas de libre tránsito, por lo que el toque de queda comenzará a las 7 de la noche. Entre las modificaciones está que desde el 1 de enero hasta el 10 de enero, hasta el 10 de enero, el toque de queda será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para regreso a sus hogares. Los días sábado 2, 9 y el domingo 3 y 10 de enero, el toque de queda... Eh, será desde las 12 del mediodía. Y como ya había dicho, ya, ya en, la, en las principales, los bancos no laborarán sábados ni domingo en aquellas extensiones eh, especiales en plazas y centros. El anuncio lo hizo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en una rueda de prensa dada por el Gabinete de Salud del Gobierno de la República Dominicana. Tras las nuevas medidas está el que desde el 1 de enero 2021, los bares, restaurantes, cormadones, no podrán recibir clientes que, consumas, que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero. Esta parte... Parece ser que se va a permitir que estén abiertos para delivery. Por lo que, ¿qué tú me dices, Yerjan? Miren, vi ahí a una comunicadora eh, que me voy a reservar el, el calificativo, el adjetivo calificativo. Si me Tanto lo voy a, así. Sí, si me lo voy a reservar. Tanto así. ¿Qué fue lo que dijo? Que dijo que estamos de castigo por indisciplinados. Oye esa vaina. O sea, que nosotros los dominicanos estamos de castigo por indisciplinados. Tal parece que ya ella hizo una medición y esa medición, ese estudio científico le dio, a ella. le dio resultado a ella de que era la mayoría de los dominicanos los que estaban en la calle. Eh... Son ahora, ahora lo que ustedes antes llamaban bocinas, son las nuevas bocinas. Y yo quiero decirle a esa eh, comunicadora que no, que no es que somos indisciplinados en la República Dominicana, que fue su gobierno, el nuestro, el que le dio rienda suelta a la gente en un momento de pandemia. Fueron ellos los que dijeron, muévanse hasta la una de la mañana mañana el 24 y el 31 fueron ellos los que abrieron el sector turismo totalmente y la gente estaba cogiendo para los hoteles incluso no solamente lo abrieron sino también prestándole dinero a la gente para algo innecesario que la gente fuera a beber romo y a juntarse eh, en los en los hoteles y ahora tienen un problema ¿por qué? porque quisieron bailar eh, eh, con Dios y con el diablo querían estar de los dos lados y ahora están pagando la consecuencia. Israel te pedía Oye, que me trajeras los documentos, ¿Lo ahí, préstamo, para enseñar a la gente desde ahora lo que yo le tengo hoy para lo que hablan. Eh, bol boletines. Los boletines, aquí lo tengo por fecha: el, el 280, míralo aquí. Eh, José Manuel, míralo ahí, 280. Aquí tengo el 281. Míralo aquí, eh, el 282. Bueno, lo tengo todos, míralo aquí. Para que ahorita, más adelante, lo analicemos uno por uno. Para que ustedes vean cómo han estado manipulando la información. Sí, es esa gente que están allá, lo del gobierno. Se equivocaron, se lo advertimos aquí. Le dijimos a ustedes que darle rienda suelta a la gente. Darle, eh, como, como, como dicen los muchachos del barrio, soltarlo en banda hasta la una de la mañana y dejarlo que se juntaran en los lugares públicos era un problema. Hoy lo tenemos. Le dijimos que en un país donde la gente se vuelve loco y la gente le encanta juntarse, eh, y la gente le encanta salir a, a, a, a beber romo en la calle y en los lugares públicos, la gente iba a aprovechar eso para eso. Pero eso, no, ah, lo que estamos viendo ahora no es el resultado del 24, porque todavía no han pasado los 14 días. A mí tampoco me vean con esa. Es que no tenían el control. Lo, que, lo único que tenían era el maquillaje. El control no lo tenían. Y entonces ahora sí estamos viendo un problema. Fíjate tú que luego de decir que teníamos el COVID controlado y, y, y, y, y de, a, a, a tener una, una especie de apertura, entonces ahora venimos y cerramos todo peor que como estábamos antes, porque aquí nunca ni siquiera en marzo nunca hubo un toque de queda al mediodía nunca y yo ahora les felicito por esa decisión que tomaron porque por fin comenzaron a gobernar sin importar lo que diga la gente porque el, eh, el problema era que en principio querían espérate, si tomamos otra de decisión eso no, eh, nos van a dar funda en Twitter entonces eso no baja la popularidad no, vamos, vamos a equilibrar las cosas esa era la decisión que tenían que tomar desde el principio Cerrar el país, mantenerlo cerrado Y le falta algo Tienen que cerrar el turismo Porque si tú me dices a mí Que yo no puedo juntar, que yo no puedo salir los fines de semana eh, Después del mediodía ¿Qué hago? Me voy a un hotel Y en un hotel tú, tú no me vas a hacer eso Me vas a permitir dentro del hotel Hacer lo Disfrutar. que yo quiera Como hay una discoteca aquí de un amigo nuestro Que se pegó de eso y dijo, pero espérate que esto, esto es un hotel yo puedo laborar de manera normal. Y es cierto. Porque si, si, en, el, si en, el, en el hotel te permiten, por ejemplo, movilizarte dentro del hotel a toda hora, entonces dicen: sí, pero esto está dentro de un complejo turístico. No es igual que la discoteca que está allá afuera. No, claro. Pero es lo mismo. Entonces, atención, felicita a las autoridades porque por fin tomaron una decisión correcta, ¿verdad? Correcta, porque el pueblo, si el pueblo no entiende por un lado, ¿verdad? Eh, tú dices, bueno. Eh, mi gente, eh, el toque de quedas hasta esta hora y como quiera siguen llevándose gente presa, entonces tú eres el que tiene que poner el control, pero tú no puedes hacerlo en función de que la gente te va a dar el visto bueno. Lamentablemente ese tipo de medidas a nadie le gustan, pero hay que tomarla. Así que eh, ojalá, verdad y la gente la cumpla, le, una gran parte de, de, la, de la gente, yo entiendo que el pueblo dominicano sí en su mayoría a, lo acata, son un grupito, un grupito minúsculo, el que sale a la calle, el que anda, porque no, no, es, no son nueve millones de gente que, que se llevan preso todas las noches. Son dos o tres que se llevan presos, que andan en la calle. Entonces, que no vengan a decirme a mí que estas medidas son un castigo por la indisciplina del pueblo dominicano. No, ustedes se equivocaron al tomar esas medidas y ahora le están dando para atrás, como le han dado para atrás a muchas metidas de pata que llevan en los cuatro meses que llevan gobernando. Y aquí tengo los boletines. Lo vamos a analizar ahorita. Hay una parte que yo quiero eh, confirmar, que en el decreto anterior se estableció para demarcaciones, aunque teníamos restricciones de horario en el territorio nacional, dentro de las que nos encontramos tanto La Vega... Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, eh, la provincia de Duarte. Pero en este caso, en el que se ha dado en el día de ayer, nos restringe a todos. Uh -huh. Entonces, ciertamente que en principio... Cuando empezó la desescalada, recordemos que criticamos que no se comprendía en razón de lo que se perseguía. Si perseguimos un resultado al final, este proceso tiene que partir de una situación en la que nos encontramos hoy incluyendo esa que se daba eh, por Yayán respecto a lo que es la cuarentena del 24. Le llamo cuarentena porque se espera un resultado de esa desescalada del 24 con la proporcionabilidad de paseo hasta la una, porque aún han pasado ocho días sí. y se estima que la cuarentena para evaluar es de, de 14 días, uh -huh. que el virus se incuba y aparecen los síntomas, que espero que no sea de estadísticas, que espero que no estemos eh, infectados, porque bastante que no ha dado dolor este virus a la República Dominicana y que nosotros sabemos que no se ha tenido una comprensión desde los estamentos de salud y estatales desde que inició la pandemia a la fecha y que está ligado a un esfuerzo por querernos complacer a los dominicanos, porque hay que, no se puede negar que había una presión, incluso se estaba midiendo si va a cometer el error de restringir a inicio de gobierno a Luis Abinader. Ustedes no recuerdan la presión que había en redes y en todas las partes, todo el mundo lo que quiere salir para la calle, pero que ya estábamos en desescalada desde el pasado gobierno, ¿eh? y que desde entonces se nos aperturó y ya no existían restricciones, lugares, más bien habían restricciones para ciertos tipos de negocios. Entonces, en toda esta evaluación, mi interés es que si partimos de un plan de restricción, con la existencia de una realidad en centros clínicos y hospitales. Esta restricción tiene que darnos a nosotros un resultado al final. Fíjense que hay límites al día 10, las restricciones mayores hasta el día 10 de enero. Estimo que el gobierno está entonces cumpliendo un plan que inicia con el 31 de diciembre al 10 de enero con esas restricciones. Por lo tanto, yo estimo y espero que tengamos definitivamente un resultado y que ese resultado, producto de esa restricción, poder decir, miren, los resultados... Mientras en aquel momento dimos apertura, facilidad y tal, y se incrementó la infección, ahora que hemos tomado las medidas restrictivas, partiendo de un parámetro para llegar aquí, vamos a ver si ha sido controlada, o ha sido mayor la infección. Y ojalá, ojalá, que al momento de cumplirse estas restricciones, que a la vez se ha otorgado 45 días de emergencia para que el Estado pueda disponer de la Constitución, restringir derechos fundamentales como el libre, el libre tránsito, esperamos que este resultado sea verdaderamente de reducción y, ¿por qué no?, de no contagio en la República Dominicana, de no muertes en la República Dominicana, que debe ser el plan, porque la desescalada, lo decía yo en aquel momento, si no va a perseguir el control definitivo ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque restringirnos para continuar infectándonos en otras áreas donde se nos permite, porque los supermercados estamos eh, yendo todos repletos, banco, farmacias. Entonces, de esa forma, creo y entiendo que esta vez podríamos tomar un punto de partida que es hoy 31 de diciembre para que en ese plazo o laxo de tiempo del 15 o 16 de enero se puedan recoger frutos totalmente distintos a los frutos que hemos recogido que nos están mandando a reguardar nueva vez, nueva vez y es que todos hemos pasado por el proceso de sentirnos en una confianza ficticia, donde estoy sano, me siento sano, me estoy reuniendo con personas ya en más de una ocasión, que aunque no sean de mi círculo familiar eh, íntimo, son de mi círculo de amigos íntimos que vamos haciendo vida social entre nosotros. Pero cada uno de nosotros durante el día antes de reunirnos, hemos hecho cualquier actividad y hemos estado en cualquier lugar. Eso produciría una especie de, de, de infectación de momento que uno se pregunta, pero ven acá y qué fue, porque uno se nada más recuerda en el momento que se ha reunido y que estamos todos sanos. Pero esto que es un virus. Tú crees que están todos sanos. Pero esto que es un tú virus. Que están todos Correcto. Sanos. No, no Entonces, es así. esto es un virus que no tiene identificación. En principio no sabíamos si era en el aire, si era la respiración, si era esto, si era poniendo la mano. ¿Recuerdan los guantes? Sí. Lo que todavía, todavía no se sabe. Entonces, Hay que todavía. ser sincero, todavía no se sabe. Todavía. si es por el aire. Pero o es... sí, tengo fe de que partiendo de este nuevo plan, de restricciones, poder llegar a un punto en el que recojamos las virtudes de ese plan de sí. restricciones y que sea la reducción total de la infectación, la reducción total de muertes en la República Dominicana. Francis, pero mira que, cuál es la, la el punto aquí. Sí. Tú puedes enfocarme aquí, por favor, eh, eh, José Manuel. El detalle está en que nosotros no podemos ver nada porque no nos están mostrando nada. Te explico. Desde aquí, mira aquí, este es el boletín del día 23 de diciembre. Míralo aquí. Ese, el, do, el 280. Uh -huh. Hasta aquí, José Manuel, el día 27, 29, el 286. Ahí no te muestra un solo caso de muerte. No, no, te muestra, te voy a decir, cinco casos de muerte, pero en Santiago, en Santiago, pero el director, el director de salud pública de la provincia de Duarte dijo que aquí hubo nueve, nueve muertos, nueve. Y sabemos quiénes son, porque aquí hubo gente que se murió en, en los barrios de nosotros, que incluso lo presentamos como noticia, gente que se murió en el cercado, uno que se murió creo que en Huiza, incluso anoche que murió la señora Carmen Enríquez en la avenida Caonabo en San Francisco de Macorís, que murió de COVID, Carmen eh, y que me uno a eh, Carmen Enríquez, incluso la familia se comunicó conmigo, porque la gente está incómoda con esto, porque se están callando la información. Incluso ellos se comunicaron conmigo y me dijeron, mira, aquí murió la señora Carmes Enrique, en la avenida Caonabo, que murió de COVID, duró cuatro días y murió en Guisa. O sea, Guisa es un centro que es de salud pública. O sea, una persona muere ahí y allá en la capital no lo saben ocho días después. O sea, es una manipulación de la información. Y por eso, ayer yo me dediqué, yo dije, no, pero déjame ver si es que yo estoy equivocado y me pongo a buscar uno por uno estos datos. Y voy a, lo, lo, voy, lo voy a hacer ahora, me voy a tomar el primero. Si ustedes se dan cuenta, miren la fecha aquí, dice 23 del 12 del 2020. Cuando vamos al detalle, aquí abajo, José Manuel, dice un acumulado de 2,404 muertos. Mírenlo ahí, 2,404. Y usted se va aquí arriba, a la provincia de Durante. Fíjense usted que ahí, murió, ahí murieron tres ese día, supuestamente, en las últimas 24 horas. Se reportaron tres muertos, pero ¿dónde? en Santiago. Mírenlo aquí. Y después, ni un solo muerto, 00000. Y en la provincia de Duarte, mírenlo aquí, ni uno, cero muertos, 125 tienen acumulado. Ese? ese fue el 23. Pero si nos vamos al 24, que fue cuando comenzaron a morirse la gente aquí, según el doctor, mírenlo aquí, 24-12 del 2020. Mírenlo ahí. Eh, nos vamos aquí, aquí hubo una defunción, dicen ellos. Vamos a buscarla. mírenla aquí. Porque esto es, tenemos que aclarar esto a la gente, miren, buscamos aquí en, en, en el total, ¿y dónde fue que murió esa persona? En Santiago otra vez, mírenlo aquí, Santiago 1. Fíjense ustedes que aquí, ni siquiera lo sumaron, eh, de, de la información de del 404, ¿Qué día fue? pero eso fue el final. Okay. Entonces miren, cuando, cuando, cuando subimos, ahí no hay ni un muerto en ninguna parte, en la provincia de Duarte cero muertos, y sigue el, el acumulado de 125. Guardamos ese. Y nos vamos. Nos vamos al, al 282, que fue del día 25 de diciembre. Mírenlo aquí. Ahí está. Entonces, esto se me está pegando, pero bien. Eh, miren, aquí venimos del viernes. Aquí no hay un muerto en ninguna parte. En las últimas 24 horas, dicen ellos aquí, no, no, no murió nadie. Mírenlo ahí, señores. El acumulado de cuánto es de 2.404. Seguimos. ¿Por qué fue que se lo traje todo? Miren, este es el 200 el boletín 283 de fecha 26 de diciembre. Mírenlo aquí. Lo pueden buscar en internet, señores, eso es público. Entonces, ¿qué dice, ¿qué dice la autoridad? Que no murió nadie. Mírenlo aquí. El asunto de 24 horas, cero muertos, 00000. Vámonos a lo acumulado. 2.404. Cuatro. Seguimos. El 284. Eh, esto fue el, el. ¿Cuándo fue el? Domingo 27, eh, bueno, aquí ni la, ni la fecha se la pusieron, por eso es el 284. Bueno, yo la tengo aquí la fecha, escúcheme. O sea, aquí está, 27 y nos vamos aquí. Fíjense ustedes que yo lo resalto para. Bueno, aquí tiene que haber un error: cero muertos en ninguna parte del país. Estas son la provincia. El acumulado: 2404. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí está. Míralo ahí, sigue, la, sigue igual el acumulado, 2,404 fallecidos. Vámonos al 285, de fecha, míralo aquí, de fecha 28-12-2020. Eh, Vámonos al detalle. Y nos vamos a la provincia de Duarte, donde se murieron nueve, según el doctor. Míralo aquí, provincia de Duarte, nos vamos derechito por aquí, cero muertos. ¿Cómo sigue el acumulado? Solamente 125. Vamos a ver en el país, no murió nadie. ¿Y cuál es el acumulado? 2.405. Ahí sumaron el de hace dos días. El que murió hace dos días en Santiago. ¿Lo ven? Como lo sumaron ahora. Ahí está. Nos, nos vamos. El último que ellos han tirado. El último que es el del día 29. Porque el del 30 no ha salido. Ni el de, el de hoy sale en un par de días. Mírenlo aquí. Este es el boletín. Espera un momentito. Para que ustedes vean, señores, cómo se está manipulando la información. El 29-12-2020. Búsquenlo, que eso está en internet. No, no se lleve de mí solamente. Mire. Aquí vamos a buscar la provincia de Duarte. Miren cómo lo tengo eh, eh, resaltado. Ve. Provincia de Duarte. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Cero muertos. El acumulado de muertos de la provincia de Duarte, 125. Vamos a ver cuántos murieron en el país. Cero. ¿Cuál es el acumulado? Aquí sumaron los otros de, de, de, de Santiago. Mírenlo ahí. Sumaron cuatro. sumaron cuatro. Pero no te dicen aquí. ¿Dónde murieron ni quiénes son? Te sumaron cuatro, pero fueron los tres de Santiago. Los tres que habían muerto de Santiago y aparentemente uno más. Entonces, señores, hay una manipulación de la información. ¿Por qué? Porque el objetivo en principio era mantener la popularidad del gobierno y decir, lo estamos no, haciendo no creo, bien. No creo que eso sea... Pero eso es lo que tú crees. No eso creo. es lo que tú crees. Yo te no, estoy diciendo no. lo que hay. Porque si un gobierno que lo que está pagando publicidad en Twitter... Que ya no lo puede hacer Que ya no lo puede hacer porque se le cayó ese jueguito Con lo de la corrupción se le cayó Estamos cambiando y pagaban Publicidad en Twitter Para hacerles, para sembrar a la gente de Twitter Que estamos cambiando Y entonces vino el lío de los 100 millones de pesos Y ya no lo pueden hacer porque cada vez que intentan subir Algo de eso le dan funda en Twitter Porque son redes sociales y tú no las puedes controlar Como tú quieres No no. Pero entonces, yo no, no, no puede ser que un Estado Ponga en riesgo o su plan de, de acción pa, en favor de la salubridad pública para pero, hacer pero, para hacer espérate un momentito. No, no, aquí, no, no, no. No, no, Pero que no, ya yo te yo ya me yo me te lo escuché, lo... ya yo te escuché. Pero óyeme. Lo tú, pero tú, tú, tú, oye, lo... Para que tú veas qué lo que te estoy hay diciendo. Hay una hay una cuestión de que discrepa la parte de información y quizás se quiera decir que justifique el control del COVID por la cantidad estadística de no muertes. Uh -huh. Eso es esconder, ciertamente. Ah. Si sí, tenemos datos locales en que indican que hay muertes. Sí. Entonces, pero a pensarlo, que Adrede se procura popularizar cuando hoy no tienes tú la posibilidad de pasar lienzos o de tirarle lienzos a tapar yo este este celular o tapar mis lentes, no es posible, porque tú mismo lo has dicho y lo reconoces, y a diario lo comentas, cómo es la fuerza de las redes sociales en la República Dominicana y en el mundo. Pues serían unos tontos si se apegan a que hay posibilidad de seguir ma eh, manipulando, porque la realidad que nos está tocando de frente es otra, la, una realidad cruda donde todos hemos perdido un ser querido. Sí. Todos. Creo que aquí no ha habido una familia que no le haya tocado. Eh, eh. Y por lo que veo cómo va de paso al 21. Si no redoblamos, si no ponemos de nuestra parte, vamos a hacer, vamos a a convertirnos en agentes propagadores del virus. Nosotros tenemos y esperamos, y ya tú has felicitado al gobierno por las nuevas medidas, claro. vamos entonces a darle el compás de espera. Pero hay una, fal, una, una condición que yo siempre la pongo cuando le pido a la gente que, que quieren que limpie, pero no ensucie tanto. Que el ayuntamiento tal cosa, pero usted qué está haciendo. Nosotros hoy se nos está demandando a los seres humanos dominicanos que nuestro comportamiento será la clave fundamental para que estas restricciones den resultado al final de reducción o control y quién sabe si des desaparición de parte de nuestras provincias miren ayer yo hice la denuncia del hospital San Vicente Paul que pasó? hay COVID ahí adentro, hay pacientes con COVID y veo que el el doctor, naturalmente hay que entender al, al director de, de, del hospital San Vicente de Paúl, el doctor Antigua Ajá. Eh, hay que entenderlo porque él, va, él él tiene que asumir su posición de decir que no doctor pues mire antes de, de del 3 de enero yo le prometo los nombres de la gente que está contagiado ahí, a usted yo se lo prometo, porque yo si no hablo yo si aquí no vengo a, a, a desinformar ese bueno. hospital está lleno de COVID en diferentes áreas, pacientes con COVID ahí eh, claro, naturalmente usted tiene que cumplir con su rol de director, porque para eso le pagan, eh, de representar al gobierno y decir que no, que ahí no eso, tienen que cerrarlo. Ese hospital tienen que cerrarlo y convertirlo de nuevo en lo que fue eh, eh, en, en principio de, de pandemia, pandemia. Solamente para recibir pacientes de COVID. Ustedes van a provocar un problema ahí con gente contagiado, gente entrando a ese hospital de manera normal y saliendo del hospital también de manera normal. Señores, y yo compruebo mm. a diario. Que el comportamiento de nosotros los ciudadanos al llegar a un, a un lugar, a cualquier lugar, es de aglomeramiento. Vamos a hacerle la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con las nuevas restricciones del estado de emergencia? Pues díganos entonces a través del WhatsApp qué nos dice nuestro amable televidente. Ram, me estoy como sintiendo medio mal. Pero Israel no me lleva al hospital, por favor. No, no, no, al hospital, al, no, al, al